preguntas muy recurrentes a la hora de hacer un pacto con el señor de Y una de ellas es, ¿cuánto cuesta el pacto? Estamos en un mundo material, todo cuesta. A mí no me regalan materiales, a mí no me regalan absolutamente nada. Todo cuesta. Contar por sacar cuesta dinero. Pero si usted está pensando que hacer un pacto con el señor Uber no implica dinero, sencillamente a lo mismo a su manera y a nosotros. No nos hagan perder el tiempo. Si usted está creyendo que cualquiera sabe cómo se hace un pacto con mi Señor, hágalo usted mismo a su manera. ¿Ok? O pídale favor a un familiar o a un amigo que lo hace Pero si usted contrata los servicios de la loca de tiene que hacer un aporte de sus materiales. Es más, ni siquiera estamos pidiendo dinero para nosotros. El dinero que usted ha puesto es de sus altares de sus materiales. Los aportes lo hacen para que ustedes empiecen a recibir la decisiones del Señor. No esperen que yo saque dinero en mi bolsillo para comprar sus materiales, ¿ok? ¿sí? Para cambiar de usted la vida. Todos tienen que comprometerse y demostrarle a Señor los días que realmente están comprometidos con él. Si usted, como está viendo, ya está haciendo pacto con el Señor, contacto desde cualquier parte del mundo a los que en pantalla for right